Vivo en un lugar, este, como así, como tipo de campo, hay árboles, hay pasto, hay flores, hay pájaros, animalitos, insectos. Cuando salgo de mi casa, lo primero que miro son a, a los vecinos, a veces salen al su trabajo, luego vamos y vemos, vemos las casas, vemos el otro parque, vemos a las personas yendo a estudiar, los chavos de la prepa. Donde vivo, prácticamente, es un lugar donde puede pasar lo que sea. Sí está bonita la ciudad, todo, pero como que las cosas que pasan, no. O sea, sí está feo. Sí, he visto varias situaciones de violencia feas. cuando entré a la secundaria, me disfirmaron por ser gorda, por mi cabello. Pues al principio sí como que me, me sentí muy mal. Dije, no, o sea, tal vez ellos son los que están mal por hacer eso, yo soy bien, yo soy como soy, por algo soy así. Y después de todo soy yo y no son ellos los que van a mandar en mí, o sea, ya como que no le tomé importancia. en forma de juego según ellos entre ellos mismos este se pegan se lastiman se insultan y se faltan al derecho y nadie se queja porque piensan que es un juego y no es así los hombres también se miran entre sí y empiezan a decir qué qué qué Arranca la peli. Mis amigos dicen, muchos, que ya no. Oh, a veces sí, como que voy a ser narcotraficante. Y, así, y yo como de, oh, no. Eso no hay que tomarlo en juego, les digo. O sea, no está la bonita la cosa para jugarla. Los golpes, las peleas se hacen por un mal diálogo, porque se gritan o se, o se, o, o se dicen groserías entre sí. Por ejemplo, he visto que los padres les pegan muy feo a, a sus hijos. Cuando están haciendo algo, con la escoba los agarran y les quiebran los palos encima o la leña. Lo que más le falta acá es su cultura de paz. Creo que mejoraría más las cosas y bajarían un poquito los robos y serían más atentos todos. Cuando estaba yo en Estados Unidos, me trajeron acá a los nueve años y acá cumplí los diez. Al principio sí me sentí triste, me sentí Enojada, sí, porque nos iban a llevar a otro lado que no conocíamos y que no conocíamos a nadie, ni siquiera a mis abuelitos, ni a mis tíos, ni a nadie conocíamos de acá. Yo soy una persona así relajista, a veces. Ser relajista, a veces soy muy enojona, a veces me gana como el estrés, me pongo muy estresada y le ando gritando a todos. Como hay tanta violencia, pues yo veo y visualizo toda la gente que lo que hace, lo que, cómo se comporta, qué dice. Y yo digo, bueno pues esto no lo debo de hacer porque yo tengo que dar un ejemplo de de buena conducta, de buen comportamiento. Floja para caminar, eso no me gusta. Mm, uso mis gorros, me gusta estudiar, pero a veces no. Soy muy callada de vez en cuando, me gusta hablar con mis amigas, así puedo hablar mucho, pero cuando soy sola, a veces me pongo a platicar conmigo misma, y ya solita me pongo a hablar y a veces me mamá, estás loca, ¿por qué la sola? Y yo como, ¿por qué no tengo nadie con quien platicar? O sea, puedo platicar sola, digo, al fin de cuentas yo solita resuelvo mis problemas, cosas que no saben. Yo me considero un chavo ordinario simplemente. A veces no me gusta tanto ser como yo porque casi nada me hace feliz. Lo único que me ha hecho feliz es andar con mis hermanos, compartir su momento con mi familia y estar con ellos. Quiero ser libre como una mariposa y las mariposas son muy bonitas. No sabes eso. Porque una vergüenza son libres de ir a donde quieran Y eso es lo que yo quiero hacer, libre Hoy día faltan un mes Vamos a tener tal vez el de inglés En cambio ya fue un poquito más como ético, fue más, más de aprender. Fue en los talleres de vacaciones con chile de children. Maduré por completo. Sí. Se me vino obviamente todo lo que hice y todo y me empecé a reflexionar sobre cómo estaba la gente, sobre cómo me comportaba yo. Yo, antes de que llegara Construyendo Paz, decía yo quiero ser licenciada en Derechos Humanos o abogada, o así, y dice mi mamá, para eso tienes que conocer los derechos, tienes que saber hablar muy bien, estudiar y así. Y entonces, pues, siento que con todas las capacitaciones que nos ha dado Lalo, pienso que sí me ha acercado más a lo que quiero hacer. Pues nuestros derechos pues nos vamos a poder... Llegué como que no me criticaron, me encantó eso, que me aceptaron tal cual soy y todo eso. Me enseñaron un poquito más sobre no ser tímido, o sea, poder expresar mejor, que es muy importante. Sí, o sea, así todo eso tuvo impacto. Todo ha cambiado. A ver si se entendió. Lo importante es que todos aprendamos a convivir, a ser amables, a tratar a personas. Por ejemplo, en el grupo tal vez haya una persona que te irrite mucho. Tienes que aprender a tratarlo, a no a soportarlo, sino a respetarlo, a respetar su idea, su identidad y así. Y Me ha ayudado mucho. Tratamos la vida con calma, solo suena y hay que vivirla de buena manera. Y nos reunimos con los chavos, este, hablamos de nuestras ideas, de lo que hemos avanzado en nuestras escuelas, de cómo se comportan en escuelas. Hacemos dinámicas así divertidas con, con Lalo, jugamos, nos divertimos, nos reímos. Tengo que demostrar con mi ejemplo lo que, estoy en, lo que estoy aprendiendo en el comité y construyendo paz de Save the Children. donde vamos a, a mostrar nuestros videos y va a ser una cosa muy divertida y habrá sorpresa. Por si quiere ir o invitar a su familia a que le dejo volar Gracias. Vamos a conocer nuestros proyectos e ideas en audio y video. No faltes, te esperamos entradas. En si nos ven y si nos oyen, no nos podrán parar. producciones y Todo, no sería que más personas iniciaran con esto. O sea, que conocieran el grupo y que se toman esa libertad de tratar y de hacer cambiar su entorno. O sea. Así como los, los chavos de Noruega, para que el mundo vea todo esto y, y diga, bueno, hay que hacerlo, hay que apoyar, hay que, hay que buscar maneras diferentes de actuar. Que fuera más grande el club, o sea, que se expandiera totalmente. Que fuera tal vez el triple o el cuádruple de lo que somos ahora. Tener un programa de radio para comunicar que si se sienten solos, pues no están solos. Nosotros estamos, estaremos ahí. Los jóvenes tenemos mucha energía, queremos expresar así, hacer talleres de dibujo, de, de música. Tener algo donde podamos comunicar, sí me gustaría. O sea, como que impartir eso sería chido. Gracias por asistir a este evento e inauguración de Producciones Tichigo. Producciones y Chico es una productora que nace a partir de la inspiración de los y las jóvenes de diferentes escuelas. Que cumplan lo que han prometido todos los presidentes, todos los alcaldes desde años. Le exigirían más respeto hacia nosotros porque hay personas que dicen, ¿ustedes qué van a saber? Nosotros ya vivimos más. Tienen que hacernos valer nuestro derecho como jóvenes para que escuchen y atiendan nuestras peticiones que nosotros queremos. Yo este, pienso que lo que nosotros hacemos no es para nosotros, sino que es para los demás, para que ellos vean lo que es ser este, una persona sin violencia. He soñado que eso sea mejor, que todo cambió, definitivamente. O sea, he soñado que pues, todo lo que he pasado pues, que sirvió de algo, que no fue en vano todo lo que pasé. Que todos los niños puedan estudiar, eso de ver a un niño vendiendo chicles, no... No estaba muy padre. Que todos cambien sus actitudes, que cambien, digámoslo así, que cambien un puño por, por un abrazo.